El material que utilizo tiene que cumplir una serie de características para asegurar su calidad. Si yo pongo una diapositiva que tiene 517 líneas a tamaño 11, a la tercera la mitad de la gente ha dejado de leer, si es que la ha leído. ¿Vale? ¿Alguien no conoce la regla del 6x6? ¿Tú? ¿Que sí, que sí? ¿Que sí? ¿No? La regla del 6x6, pues yo lo pone aquí chicos, no pues a mes de 6 líneas, a mes de 6 paraulas, ¿vale? O sea, cuando yo tengo la slide pongo, es una media, ¿eh? aproximadamente 6 frases con unas 6 palabras, porque más o menos sería esta, para aproximadamente, ¿eh? porque uno no queda cargada, se ve el fondo bien, se ve blanquito, no se ve muy apilotonado, pero esto sí que es importante que lo tengáis en cuenta, es ¿eh? más importante de lo que os podáis pensar, ¿vale? No leer, esto es un material de soporte, siempre se utiliza como, es eso, o sea, yo aquí pongo lo que la gente que no ha venido a la clase, lo más importante que tiene que saber. Utilizar recursos para, para enfatizar las palabras, pero cuidado, negrita, cursiva o animación, si yo pongo un texto que está girando en plan espiral, oh, oh, oh cansa. Mucha cursiva cansa, mucha negrita cansa, cansa y además pierde todo su efecto, ¿por qué? Si yo utilizo la cursiva o la negrita para enfatizar y pongo tres frases en negrita, deja de ser importante porque si hay cinco y tres son en negrita, ¿me o sea, seleccionar bien qué palabra queréis que sea la keyword. La negrita cursiva eh, y la animación está para que se use, pero con vista, ¿vale? El tamaño de la letra, un ¿no? trota así, ya sé que esto puede parecer muy básico, pero no sé qué pasa, que luego se olvida, no sé, pero pensar que se ve diferente cuando tú lo ves proyectado que cuando tú lo ves en tu ordenador, sobre todo por, las, por el tema de los colores.